Bienvenidos a Academia Power BI, soy el maestro Luis Renados. Las 10 razones principales por las que el cliente elige Microsoft Power BI. Iniciamos. Academia Power BI, el poder de los datos. Las organizaciones están buscando formas de convertir una gran cantidad de volumen de conocimientos de datos reales para ayudar a tomar mejores decisiones comerciales. En este libro electrónico descubra por qué más de 250.000 organizaciones de todo el mundo eligen usar Power BI para administrar el volumen de datos, la inteligencia comercial y la toma de decisiones basada en datos. Descubra cómo Power BI ha ayudado a las organizaciones a... Número 1. Convertir grandes volúmenes de datos sin procesar en verdaderas perspectivas de datos. Número 2. Conecte y prepare modele datos con información automatizada que le ayuden a explorar un conjunto de datos de, forma de nuevas, formas nuevas e intuitivas. Garantice la gobernanza crítica y proporcione una arquitectura de seguridad que supervise y mitigue las amenazas. Obtenga un certificado de reconocimiento en Academia Power BI. Soy el maestro Luis Granados, gracias por tu atención.